¿Sabía usted que nuestra voz puede sufrir problemas mientras estamos en cuarentena? Claro, porque la estamos exponiendo quizás a muchas reuniones de teletrabajo, reuniones familiares que hacemos también a través de la red. Esto está produciendo problemas en nuestras cuerdas vocales. Vamos a hablar de tema. Lo invito y la invito a ver la siguiente entrevista. Y estamos ya con don Marco Guzmán Muchas gracias Marco por estar con nosotros Fonoaudiólogo, eh, él es docente de la Universidad de los Andes Y hace toda su intervención clínica profesional en la clínica Las Condes Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros Marco Para hablar de un tema muy interesante Y a propósito de la cuarentena, de estar confinados en la casa Y de tanto teletrabajo, hoy día nuestra voz está sufriendo Así es, Claudio. Primero que todo, muchas gracias. Hace mucho tiempo que no nos vemos, pero ahora la tecnología permite poder interactuar a través de, de este sistema. Y claro, el, el tema del, del confinamiento, de la cuarentena ha cambiado nuestros hábitos, ha cambiado la hora en que nos acostamos, ha cambiado los hábitos alimenticios y ha cambiado la forma en que nos comunicamos. Y la Exacto. voz y la laringe es un punto de convergencia de todos estos elementos que acabo de mencionar. Ahora... Entendiendo que, que estamos claramente mucho más expuestos, ¿no es cierto?, a conversar a, a través del, del teletrabajo, eh, a reunirnos, no solo en teletrabajo, porque también obviamente estamos lejos de nuestros papás, estamos lejos, lejos de nuestra familia. Hoy día las reuniones familiares se están haciendo también así, celebrando cumpleaños, etcétera, Se transformó en, en la, el portal de comunicación directo con todos quienes nos rodean. Eh, ¿Qué cosas están haciendo o pueden... Empezar a hacer que nuestra voz se deteriore. Tú mencionabas, por ejemplo, me, me imagino que uno es el tema del uso y sobreuso y mal uso de nuestra voz en estas plataformas, ¿no? Sí, así es. Bueno, ese es el primer tema, pero es como el más evidente, pero hay otros temas que a lo mejor uno no se imagina. Pero en relación al mal uso, sobreuso y, y, y, y, y el abuso de la voz, eh, es que muchas veces las personas, cuando hablan frente a un computador, lo hacen igual de fuerte o incluso más fuerte que si estuvieran hablando en una reunión en vivo o haciendo clases en vivo. Entonces, muchas veces, yo estoy haciendo ahora te telemedicina, estoy haciendo, haciendo mis terapias de rehabilitación vocal vía online, y, ah. y, y me han aparecido muchas personas que me han dicho, ¿sabes qué? Yo antes cuando hacía clases, por ejemplo, en la universidad o en el colegio, tenía reuniones en mi empresa, sí, claro, sentía que mi voz quedaba un poco más resentida, pero ahora que estoy frente al computador siento que mi voz queda peor, me dicen. Entonces no hace sentido, porque uno dice, pero ¿cómo? Si el computador está al lado, pero sin embargo, uno, eh, por el hecho tal vez de que la conexión no siempre es muy buena, de que la retroalimentación auditiva de lo que uno está escuchando no siempre es la óptima, o la calidad del micrófono es la óptima, muchas veces las personas lo que hacen es tender a hablar más fuerte. Y, y por eso terminan más cansados, porque cuando nosotros aumentamos la intensidad, el volumen de la voz, lo que estamos haciendo es hacer trabajar más fuerte, más duramente las cuerdas vocales que chocan más fuerte, y eso puede tener como consecuencia un aumento de la sensación de cansancio en la voz, de la sensación como de garganta apretada, la sensación como de mucosidad y después <coughs> las ganas de carraspear, y uno siente que la voz no te queda igual. Oye, a propósito de eso, de, de voz seca, de sentir que raspear y todo, ¿cuánto puede influir también la, la, ...los artefactos de calefacción que tenemos en la casa... Eh, ...que claramente van consumiendo oxígeno... Van, eh, va, o sea, pa, ...para que puedan funcionar bien, consumo oxígeno... ...pero también eh, van secando un poco el ambiente... ...y eso también podría repercutir en nuestra voz, en ¿no? Claro, bueno, el coronavirus no, nos, no nos agarró en marzo... ...que todavía había calor... ...pero ahora ya llegó un invierno... ...y obviamente empezamos a ascender la calefacción... ...y la calefacción, como tú muy bien señalas... ...lo que hace es secar el medio ambiente... ...secar el aire disminuye la cantidad, del de, de, de, porcentaje de agua que hay en el ambiente en suspensión, claro. y por lo tanto ese aire que nosotros inspiramos también tiene menos cantidad de agua en suspensión y eso lo que produce es que toda la vía aérea se empieza a resecar y la laringe, que se encuentra acá en la Nueva Adán, donde adentro se encuentran las cuerdas vocales, justamente también reciben ese aire más seco, y, y esto está contra documentado y evidenciado que cuando tú tienes las cuerdas vocales más secas, las cuerdas vocales secas lo que hacen es vibrar con mayor dificultad y por lo tanto te promueve a que tú entres en el círculo vicioso del sobreesfuerzo. Entonces las cuerdas vocales más secas vibran me, menos, o sea, con, menor de, con menor facilidad. Tú tienes que forzar, esto empieza a dañar las cuerdas vocales, empiezan a resecar más, empiezan a inflamar más y tú más tienes que forzar. Entonces es un muy buen punto también preocuparse el tema de la de la sequedad del ambiente, del ambiente. Sí, sí. bueno, la recomendación siempre es poder tener, eh, cuando uno tiene esta estufa, no es cierto, dentro de la casa, excepto la, bueno, las que son a la gas, las parafinas, porque la, la bueno, la eléctrica también va secando, pero tener siempre un flujo de aire, una ventana encha abierta, no sé. Algo que permita que vaya circulando el aire, que es súper importante. También, también existen estos humidificadores amanecales, o también pueden ser estos como eh, nebulizadores que se pueden comprar, ahora son súper comunes. Si tú tienes, tienes la garganta muy seca, tienes tu vía aérea muy seca, puedes hacer nebulizaciones, que te ayudan mucho. Y también siempre, que lo hemos recomendado en programas anteriores, que es la hidratación sistémica, que en el fondo es tomar agua. Tomar abundante agua durante el día, no porque el agua pase por las cuerdas vocales, sino que porque el agua te hidrata todo tu cuerpo, toda por afuera y por adentro, incluyendo la piel que recubre las cuerdas vocales. Tú, tú hablabas, mencionaste el tema alimentación, hábitos de alimentación. ¿A qué nos referimos en ese punto? Estoy seguro que mucha gente quedó pendiente con eso. Sí. Eh, hay una cosa muy curiosa, que en realidad es un, es un gran tema en el, en, en el ámbito de la voz, es que el tubo donde se encuentra la vía aérea la laringe está justo adelante del tubo digestivo o sea tenemos el tubo digestivo que está por atrás y el tubo de la vía aérea o la laringe que se encuentra por adelante por lo tanto están íntimamente relacionados desde el punto de vista anatómico entonces para todas aquellas personas que tienen reflujo o incluso aunque no lo saben lo pueden tener con los hábitos alimenticios que han cambiado ahora como por ejemplo uno se puede levantar más tarde, entonces se acuesta más tarde. Como se acuesta más tarde, come o toma el té o ah. toma once o cena más tarde. Y muchas veces también nos hemos puesto un poco más licenciosos en, la, en las comidas o en lo que tomamos en la noche, que pueden ser comidas con más fritura, más abundante, más condimento, y te vas a acostar con el estómago lleno. Y esto obviamente promueve a que durante el momento en que estés acostado, durmiendo, mirando televisión, antes de quedarte dormido, el reflujo hace lo que se le da la gana en tu garganta. Porque el reflujo es, es el ascenso, la devolución del ácido gástrico y con, cuando sube puede irritar parte de la laringe y eso puede producir también una irritación en las cuerdas vocales. Entonces, todos estos hábitos alimenticios que han cambiado han afectado a la voz en este tiempo de cuarentena también. Ahora, vayan entonces las recomendaciones eh, de, de, respecto del tema de la alimentación, ¿no es cierto? Tener por, por lo menos en consideración eh, comer en la noche, pero esperar por lo menos que pasen mínimo dos horas antes de ir a tres acostarnos. Horas. Tres horas, imagínate. Tres, tres horas. horas antes de ir a acostarnos, de tal manera de, de programarnos, ¿no es cierto? Es decir, si, da lo mismo si, si usted va a trasnochar. Y se va a estar 2 de la mañana, una de la mañana, no puede pasar de las 10 en este caso, ¿no es cierto? No, exactamente. Eh, de Ideal 9, 10 de la noche ya estar eh, con esa alimentación y esperar tres horas para poder acostarnos. Eh, sí. Con mayor razón, debíamos decir, Marco, con mayor razón aquellas personas que sufren de reflujo, tienen antecedentes de reflujo o tienen alguna patología eh, gastroenterológica, digamos. Con mayor sí. razón debieran tener estas precauciones. Sí, hay dos Ahora, puntos que me, gustaría, que me gustaría señalar. Muchas veces nosotros, que, yo, yo lo pregunto a mi paciente que atento de forma online, que me dicen, no, si yo termino de comer a las 8 y me voy a la cama a las 12 de la noche, ah, perfecto, todo suena muy bien. Pero después la siguiente pregunta es, pero espera, hijo, y antes de irte a la cama, ¿tomas algo? Ah, sí, me tomo un té de hierba. ¿O comes algo? Ah, de repente un trocito de chocolate, pero muy chico. O incluso me tomo, me tomo un jarro de agua antes de irme a dormir. Todo lo que tú le eches a tu estómago puede producir y puede producir mayor cantidad de secreción de ácido gástrico y puede producir mayor reflujo y puede dañar más tu garganta y puedes estar con la voz más afectada al día siguiente. Entonces ni siquiera líquidos, ni siquiera un torcito de chocolate. Eso es importante. Correcto. Entonces el tema de la alimentación horarios para alimentarnos que es muy importante, lo, lo otro, bueno, si hablamos de reflujo, obviamente las personas que sufren, tienen reflujo, saben todas las cosas que tienen prohibidas, ¿no? que son todos aquellos irritantes, estimulantes, sí. bueno, yo creo que tienen un, el doctor en algún momento le tiene que haber hecho una prescripción de todas aquellas cosas que tienen que apartar, el hábito tabáquico, etc. Eh, volviendo al tema de qué recomendaciones le damos entonces a las personas que hoy día Está en este modelo de trabajo que tú decías están forzando mucho la voz están elevando mucho el volumen de su voz ¿Qué recomendaciones prácticas le podemos dar a esas personas que hoy tienen que usar eh, estas herramientas de conexión? Bien, muy simple, en relación al uso de la voz que cuando las personas que están al otro lado del computador no le entienden bien que ellos traten de pronunciar mejor de abrir más la boca, de ser más precisos en la articulación y no necesariamente hablar más fuerte cuando están uno frente al computador no está frente a una gran audiencia eso, eso es importante segundo, hidratarse tanto sistémicamente como con nebulizadores o tener vaporizadores ambientales. Tercero, controlar de que no haya muchos objetos absorbentes del sonido en la casa, muchas cortinas, muchos cojines, muchos sofás, muchas alfombras, en un lugar donde uno está haciendo el teletrabajo, porque también eso absorbe y te lleva a forzar la voz. Lo otro, mantener hábitos alimenticios correctos, relacionados con el tiempo en que tú dejas desde la última comida y el momento que te vas a acostar, y también otra cosa importante que no lo mencionamos pero que no deja de ser menor que no deja de ser, digamos, importante es que todo esto el angustia, el estrés también afecta a la voz entonces también tener cuidado con nuestros hábitos emocionales con lo que está pasando dentro de nosotros que también puede afectar la voz Correcto es decir, el estrés, la angustia ¿no es cierto? también están jugando una mala pasada a nuestras cuerdas vocales si se va sumando todos estos factores claramente podemos comprometer nuestra voz Marco, Gracias. Marco, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa por los consejos que nos das en, en un momento, en un tiempo donde son muy bienvenidos por todas las personas que hoy día ven nuestro programa muchísimas gracias a ti muchas por estar gracias Pablo. con nosotros y agradecer obviamente a, a tus dos lugares donde te debes, uno la universidad tú estás haciendo clases directamente en la Universidad de Los Andes eh, sí, ahí hago investigación que, que bueno, ahora no podemos en mucho y docencia, así que estamos haciendo mucha docencia online para la Universidad claro. de Los Ángeles. Bueno, y también a la Clínica Las Condes también ahí está... En Clínica Las Condes estás en teleconsulta también. Sí, en telemedicina también. Telemedicina. Sí. Muchas gracias, Marco. Que estés muy bien. Muchas gracias, Claudio. Un abrazo. Mucho gusto verte. Gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias, Marco. Chao, chao.